Se necesitaban 92 votos para que se concrete la destitución del asambleísta Echner Recalde. Sin embargo, solo se lograron 72. Las abstenciones del bloque correísta de UNES salvaron al legislador ex izquierda democrática acusado del supuesto cobro de contribuciones para la construcción de una sede en el sur de Quito y la consolidación de un proyecto político. Las únicas pruebas que se han presentado son dos testimonios, es decir, mi palabra contra la tuya. Dos testimonios que no han sido contrastados. ¿Qué se pretendió eh, presentar como pruebas para decir que el señor Edner Recalde cometió un ilícito, una violación a la ley y a la Constitución? Un cheque en blanco. Esto ocurre luego de que el Comité de Ética aprobara el informe que sugería la destitución del asambleísta Recalde. Los actos cometidos por el asambleísta Edner Recalde se enmarcan dentro de las prohibiciones que debemos observar todos los 137 asambleístas de la República, principalmente en lo que refiere a percibir gratificaciones no debidas por aportes del equipo de trabajo a su cargo. Previo a la votación, se presentaron en el Pleno de la Asamblea Nacional las pruebas de cargo y de descargo en este proceso de fiscalización. Edner Recalde realizó un recuento de las comparecencias que se recibieron en el Comité de Ética, leyendo la totalidad de su intervención. Que se siente un precedente de que esta Asamblea Nacional no tolerará persecuciones políticas por tener un criterio diferenciado de los mal llamados líderes políticos, quienes manejan intereses personales, y no intereses del pueblo ecuatoriano. Johanna Moreira, también de la izquierda democrática, fue la proponente de este juicio político. señor alcalde pretende que aquí se muestre un cheque, un depósito, una transferencia, desconociendo que los diezmos pueden darse en efectivo. ¿Qué delincuente de el cuello blanco va a firmarte un recibido al que le has entregado conceptos de diezmos? Y después del caso de Valle Jiménez. Queda claramente evidenciado que se van a cuidar de no, no recibir cheques ni depósitos ni transferencias. Este es el segundo proceso de destitución que analiza la Asamblea Nacional. El primero fue el de Bella Jiménez, que ya no es legisladora desde octubre. El presidente del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, Juan Zapata, analizó este martes la situación de la nueva variante del coronavirus Omicron. La medida más importante sobre la que se tomó una decisión y la cual era esperada por los COE cantonales es el cambio de fecha para el retorno presencial a clases. En la región Sierra y Amazonía, el retorno de las aulas comunican se reprograma para inicios de febrero, si las condiciones epidemiológicas así lo permiten. Ustedes saben, ese retorno presencial que se había generado un cronograma. El día de hoy se ha reformado y se ha actualizado el cronograma por la situación de la nueva variante. La fase 1, que son algo más de 402 mil estudiantes que ya están eh, iniciando este retorno progresivo, se mantiene pero con un monitoreo constante y si hay que tomar decisiones, se la tomará. Sin embargo, la fase 2, que ustedes saben, empezaba el 6 y el 7, de diciembre y la fase 3 iniciaba el 17 de enero ha sufrido una modificación por las condiciones de la nueva variante Mientras que la región Costa se posterga para el próximo ciclo lectivo que será el 3 de mayo, por lo que las clases terminarán de modo virtual Todos estamos comprometidos para enfrentar esta nueva variante eh, que amenaza nuevamente al mundo con tener un de casos de la COVID-19. Es importante saber que el Ministerio de Salud Pública está preparado, como ya lo demostró en la variante Delta, con dos aspectos fundamentales, la vigilancia epidemiológica y la vacunación. El presidente Guillermo Lazo anunció la noche del pasado lunes que el país tomaría medidas a nivel nacional por la mutación Omicron.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 que serán publicados por las autoridades competentes. El COE Nacional se encuentra en sesión permanente ante la aparición de esta variante considerada por la Organización Mundial de la Salud como de alto riesgo. Y todas estas resoluciones serán evaluadas por el Pleno en un lapso de 15 días, con el objetivo de ratificarlas o modificarlas según se desarrolle el progreso de contención de la variante. Nuevas medidas se han dispuesto en Ecuador por la presencia en el mundo de una nueva cepa, Omicron, todo para poder frenar los contagios del COVID-19 y evitar la presencia de dicha variante en el país. Entre ocho puntos dictados por el presidente Guillermo Lazo, a nivel aeronáutico habrán nuevas disposiciones. De acuerdo al general Ángel Córdoba, gerente general de la Terminal Aeroportuaria de Guayaquil, concesionaria del aeropuerto José Joaquín de Olmedo, se mantendrán los controles del ingreso de pasajeros a la terminal aérea una prueba PCR y además el certificado de vacunación. Todos los pasajeros mayores de 16 años. Todos los pasajeros menores de 16 años deberán traer una prueba de una PCR dentro de los tres días del viaje que van a realizar. Asimismo, tendrán control con aquellos pasajeros que lleguen de vuelos provenientes de Europa, Estados Unidos y aquellos que tuvieron conexión con destinos en África. Y también están restringidos totalmente los vuelos a varios países del África. Eh, debemos tomar en consideración que el Ecuador no tiene conexiones directas con el África y los pasajeros que vienen en, eventualmente, porque no tenemos mucho pasajero que viene o va hacia el África, estos pasajeros vienen a través de Europa por dos vías, vía eh, Madrid por las compañías R Europa e Iberia o vía Ámsterdam uh, por la compañía KLM. Igualmente, hoy en rueda de prensa, la ministra de Salud, Jimena Garzón, indicó que el carnet de vacunación que se solicitará no solo en aeropuertos, sino para ingresar a distintos puntos de Ecuador, será el que contenga el código QR. También ratificó los requerimientos para poder ingresar al país. En, en caso ya que en, por alguna situación eh, no puedan presentar el, el certificado que es el que tiene el código QR, eh, revisaremos el carnet, pero eh, nosotros solicitamos de la ciudadanía que se baje el certificado de vacunación con el código QR y ese sea el que presente al ingreso de los lugares porque ese es el que se puede leer con la aplicación para determinar el usuario que le está presentando. Hemos requerido eh, pruebas obligatorias de PCR. Ya no vamos a aceptar pruebas eh, de antígeno. Todas las personas que ingresen al país tienen que tener un PCR de negativo, de máximo 72 horas antes eh, de viajar a nuestro país. Y carnet de vacunación con esquema completo. Eh, nosotros ya tenemos disponible el formulario de ingreso eh, en, en, al país, de, de, de ingreso de los turistas al, al país en forma electrónica. Los controles y cuidados en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo continúan. Además de las pruebas PCR y carnet de vacunación, se limita el ingreso de personas para despedir o recibir a sus seres queridos.